Cuando ya se termina algo como de bosque y sigue en proceso de, de trabajo, se comienza a desgradar la tierra. Cuál más estombre quedan las quebradas, no dejan sombra, hasta el agua va acabando. En todas partes uno va y, y, y mira acabado. Cuando esas noches de lluvia me llaman, bueno, verdad que se vino la falla de Jericó, que hay alarma en florencia constantemente por, por esta falla. Y la degradación va de la mano con lo que fue antes la vereda. Al momento de que siguió habiendo plata de la coca, la gente siguió tumbando más, ya para una parte para el asunto de hacer potrero. Una de las situaciones más preocupantes que ha habido es la pérdida de recurso hídrico El recurso maderable se ha ido perdiendo Las cosechas todos los días son menores Igual esas áreas que se han dedicado a las pasturas Se han ido aumentando pues no ha venido aumentando La productividad de, de, de la actividad ganadera Restauración ecológica es devolverle a la naturaleza En especial aquí a nuestra Amazonía Lo que por naturaleza le corresponde Sembrar sembrar los árboles para que la vegetación se ponga más, más bonita, más el suelo coja, coja vitamina. Retomar nuevamente cultivos donde esté la comida también, no solamente pasturas. Volver a implementar modelos y sistemas donde se brinde y se recupere la fauna que se ha perdido. El proyecto eh, Restauración de Áreas Disturbadas por la Implementación de Sistemas Productivos Agropecuarios en el Caquetá es un proyecto de investigación financiado con recursos del Sistema General de Regalías del Departamento del Caquetá. Se ha contado con la alianza efectiva de la Universidad de la Amazonia, de Fedeganca, eh, de Azoeca, pero sobre todo se ha contado con la alianza de un grupo de comunidades que se han vinculado de una manera muy efectiva, con mucha pasión, eh, con el proyecto. Se esperaba de que el proyecto generara insumos de conocimiento sobre todos los procesos de degradación de los ecosistemas, especialmente los de pasturas degradadas, de los bosques y de las áreas de protección de cauces hídricos y de la forma como podríamos intervenir de una manera efectiva eh, para poder ayudar a restaurar esas áreas. Se generó una información muy importante también sobre un conjunto de especies que no solamente por su presencia en esos ecosistemas y su nivel de intervención en las diferentes etapas de la sucesión, sino que también se conoció acerca de la función que esas especies cumplen. Se diseñaron unos protocolos preliminares que se han venido implementando en cerca de 1.100 hectáreas en Belén, en Florencia, en Morelia y en San José de Fragos. Posicionar la restauración ecológica en los planes de ordenamiento productivo, en los planes de desarrollo, tanto departamentales, en, en los aspectos municipales también, unas metas de restauración de corto, mediano y largo plazo. Más allá de esos indicadores, también existen unos aportes muy importantes a la formación de capital humano en términos de restauración del territorio. Creo que la lección más importante que nosotros hemos tenido en el proyecto de lección aprendida es que la restauración la hace, se debe hacer es con la gente. Ponerle cuidado al Caquetá en arbolizar los potreros, que no sea por dos años o por tres años, que le siga uno la rutina. Ya están creyendo de que, que sí es que es bueno trabajar la tierra para no tener que comprar uno de allá. Trabajando la tierra produce. He empezado a transmitir esta idea con mis estudiantes. Me siento orgulloso cuando él me dice, mire, esto es un árbol de canelo, mire, esto es un nogal, esto es un cedro uno no sabe más adelante uno un palo de esos ya está bien grande y pues ya uno puede utilizar un palo de esos para, para algo Mostrar lo que se está haciendo para que muchos se den de cuenta que se puede hacer Hay árboles como el copoazú que lo vemos sembrar en la montaña y produce Podría uno decir que sí podría hacer una restauración con bosque y, y sobrevivir Yo de viejo... Le dejaría, sí, le dejaría de recuerdos, la enseñanza es esta, uno como de viejo, lo único que toca es que ayudarles a, ayudarles a pasar el parte a los que no se han cogido.